claramente que sirven las vacunas. Es muy importante eh, vacunar a la mayor cantidad de población. Eh, en el mundo se está utilizando en forma masiva, de acuerdo a las políticas sanitarias y de acuerdo al volumen de vacunas y al tipo de vacunas que reciben, es lo que cada Ministerio de Salud de cada país está utilizando. Ustedes verán que esto es algo muy dinámico, que comenzamos con una vacuna, se van agregando otras. Había una vacuna que eran dos dosis, ahora es una. No es una cuestión de, de, de capricho, sino es una cuestión puramente sanitaria de, trata, de tratar de proteger a la mayor cantidad de población posible. El dato característico de la vacuna es que es segura, mal no hace. Eh, lo que hace la vacuna no es evitar que uno se enferme, lo que hace la vacuna es baja la posibilidad o la letalidad de la enfermedad. Esto quiere decir que si yo estoy vacunado, ¿me puedo enfermar? Sí, claramente que me puedo enfermar. Ahora, si soy una persona de más de 70 años, de más de 80 años o de más de 60 años, que es donde es el grupo de riesgo, donde está toda la población, que más sufre esta enfermedad, lo que va a hacer toda esta población que está vacunada va a disminuir la posibilidad de que adquiera el COVID en forma grave. Si yo estoy vacunado, me tengo que seguir cuidando como si no estuviera vacunado.